Y hablando el de toque un... de queda, quiero aclarar algo ¿Qué? Eh, sobre el toque de queda de ayer, eh, ayer, no, del lunes en la noche Que Antes las que reinas ayer. Santa Ana salieron a hacer un media tour Por algunos programas, ya ha pasado las 7 de la noche Y quiero aclarar algo sobre nuestras redes sociales En las redes sociales, el toque del mediodía Tenemos un segmento que se llama ¿Cómo Así ¿Cómo así son cosas que tenemos el dato, la información, pero que no creemos? O sea, algo como que tú te sorprendes. Uh -huh. Ayer se subió eh, el segmento, ¿Cómo así, sobre la supuesta, y voy a poner entre comillas, detención de las reinas recién eh, eh, eh, pasado el certamen, el fin de semana, eh, de las patronales Santa Ana 2020. Lo primero que quiero decirle a mis amigos, porque ahí hay una... Conozco una de las niñas, eh, que me parece que princesa, eh, uh -huh. que es hija de nuestro hermano y amigo, eh, José Manuel Ten, y de eh, Agramonte. Dos personas a las cuales queremos, eh, eh, sin demagogia, o sea, queremos porque tenemos una relación de muchos años, eh, íntima, de amistad y de respeto. Ahora bien, nosotros como medios... Simplemente colocamos la información y lamentablemente a veces hay informaciones que eh, de una forma u otra incluyen personas cercanas a nosotros. Ahora bien, nosotros hicimos una investigación y lo primero es la fuente que donde tomamos esa información del apresamiento de la reina por violar supuestamente el toque de queda, eh, vino de la página de Facebook de Santa Ana 2020 OJS, ahí está, gracias señor director, miren ahí, es el Facebook, Santa Ana 2020 OJS, y esa página publicó aquí con las reinas presas por andar después de las 7. Entonces, yo le exhorto a la alcaldía que investigue esta información y esa red social, porque tiene incluso el logo de la Alcaldía de San Francisco de Macorís. O sea, nosotros no nos inventamos y nos llamó poderosamente a la atención esta detención. Sí. Ahora, yo no me quedé ahí. Investigué y una fuente de muy entero crédito de la Policía Nacional nos informa de que el permiso que supuestamente todo digo supuesto porque no tengo nada en la mano, no se lo pidieron al general de la plaza, al general Alberto Ten, quien es que emite un permiso especial si una persona tiene que transitar, si no es de las personas que están en la, en, en, la, en la comisión de alto rango, que están designados como los médicos, los profesionales eh, de la salud, verdad, eh, bomberos, policías, eh, periodistas, comunicadores que están haciendo un trabajo enfermeras, mm. o sea ese, ese personal que de una forma u otra tiene que moverse o trasladarse eh, después del toque de queda por, por, por la naturaleza de su trabajo si ya una, algo especial tienen que solicitarlo directamente al general de la plaza en esta ocasión, el general de aquí es el general Alberto Ten eh, quien son los que andan en las calles, o sea la policía Precisamente haciendo cumplir el toque de queda No quiero verdad, dejar ni una cosa ni la otra Nosotros como medios, antes de publicar algo Siempre investigamos y decimos la fuente Nosotros no hemos dicho ni hemos publicado Que las eh, candidatas o las reinas ya electas eh, Fueron apresadas Fue este medio que ustedes ven ahí Que incluso Robert Vargas eh, publicó algo también, y lo hacemos público porque las redes sociales son públicas, o sea cuando usted publica, si, por ejemplo en lo que es Facebook, está su Facebook personal, que es su cuenta usted acepta y usted publica ahí lo que usted entienda pero cuando usted lo publica todas las personas, o sea que son un tope de 5 mil personas que lo siguen, tienen derecho de confirmar que usted está publicando eso, ahora cuando usted tiene un fanpage, que es el caso de ese fanpage, Santa Ana 2020 OJS, es público, donde también tú tienes seguidores y todo lo que tú publiques ahí se supone que es verídico. O sea, porque eh, eh, eh, hay que entender un poco el tema de los medios de comunicación y las redes sociales, que son también medios de comunicación digitales. Entonces, es bueno, es bueno, y yo le voy a pedir y voy a investigar y ojalá que si algún representante de la alcaldía o del certamen está viendo el programa, ojalá que nos llamen y nos aclaren esa situación. Porque en un asunto, o sea, cualquiera detenido y más en el toque de queda, lo que hay que aclarar, lo que hay que aclarar, el tema del permiso, si tenían o no el permiso. Si tenían el permiso por parte de la Policía Nacional, entonces fue un malentendido. Porque muchas personas han escrito y escribieron en nuestro chat, en nuestro Facebook, perdón, en nuestro, sí, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, como que nosotros publicamos una información por buscar sonido. No, nosotros no publicamos por buscar sonido las informaciones. Nosotros simplemente las exponemos. Nosotros no hacemos la información, ni somos la noticia. Simplemente la, la colocamos. Y no apena mucho, No apena mucho de esta situación, con estas tres jovencitas, las tres, tengo el placer de conocer una, como dije, que es hija de personas que quiero, respeto y admiro. Las otras dos niñas no tengo el placer de conocerla, pero entiendo que por el mérito de haber participado en este prestigioso concurso y salida airosa tienen sus méritos, a las cuales las respeto. No es asunto de hacerle daño. Nosotros como medio imposible, en 20 años que tenemos este programa tenemos 20 años trayendo la reina antes o sea como participantes y después que de hecho tengo entendido que producción la tiene pautada para mañana jueves, pero me gustaría que las autoridades de la alcaldía aclaren este, este malentendido para que la población sepa no fue por nada malo eso es normal, cualquiera que viole el toque de queda después de las 7 y no tengo una autorización, obviamente van a tener que ir apresada y pagar una multa. Que tengo entendido, según la misma fuente que me dijo, que el permiso del general no estaba, tengo entendido que tuvieron que pagar una multa de 7 mil pesos. Ahora bien, en nuestra cuenta, reitero, de Instagram, dijeron que fue el chofer que fue apresado porque se quedó fuera de esta planta televisora cuando vino... A, al programa eh, A un programa de televisión Que es después de las 7 Pero también anda en las redes sociales Que tuvieron otro programa De televisión Después de las 7 O sea Que aclaren eso Porque de una forma u otra Es bueno Que la población entienda Que no puede estar fuera de sus hogares Después de las 7 de la noche Sea quien sea y si tenían el permiso, es bueno también que nos hagan saber. En ningún momento nosotros quisimos ni la será ni nos estamos inventando la información, ni salió de nosotros. Hay que investigar quién tomó esa foto, quién la subió al Facebook, que entre comillas parece que es el Facebook oficial del de mismo que estaba patrocinando o promocionando el reinado Santa Ana 2020. Nosotros no nos hemos inventado datos, ni información, ni tampoco hemos dicho que fueron apresadas. Sí, en ese momento dijimos, ¿cómo así sorprendido de que las reinas fueran detenidas después del de toque de queda? Y, y quise acla quiero aclarar esto porque no quiero malos entendidos, ni tampoco lacerar eh, ningún tipo de amistad con gente que yo quiero, admiro, respeto, y con los familiares de las demás jovencitas. Reiteramos, estamos aquí hasta la una Ojalá que alguna autoridad de la alcaldía O de los organizadores del concurso O los que estuvieron allí Nos llamen y nos aclaren la situación Simple, quise hacer ese, esa aclaración veloz. Sí, de, de mi parte entiendo que el error estuvo en publicar esa foto O sea, no encuentro cuál es el sentido de publicar esa foto No, con no, no, no, no, solamente, no solamente publicar la foto sino el título que le pusieron a la foto, veloz. Que es precisamente para causar controversia, o sea, nosotros no le estamos causando, quien subió la foto es el responsable de que hoy se esté hablando de eso, y hay que decir un punto, esa noticia ha trascendido totalmente, o sea, no es simplemente aquí que estamos hablando en San Francisco de Macorís, si se fijan, si indagan, es una noticia que ya cruzó y está en parte importante de los comentarios de, de la prensa en toda la República Dominicana, no simplemente aquí. No, a nivel internacional, porque, porque fue por las redes. Sí. O sea, o sea, nosotros, nosotros tuve que publicar esa foto porque es que a cualquiera le puede pasar. Claro, eso Pero... tampoco, tampoco es una cosa del otro mundo, o sea, no hay que tampoco porque el que el, el que viole el toque de queda, lo que tiene que pagar una multa, iba preso. No. Ahora bien. Ahora bien, como tú dices, esa, esa, esa página por ahí fue que todo el mundo se enteró y nosotros le dimos, incluso no le dimos credibilidad porque dijimos, ¿cómo así? O sea, en el segmento que tenemos, ¿cómo así que la Reina Santa Ana presa por violar el toque de queda? O sea, estamos preguntando a ver si eh, eh, eh, la alcaldía, que es eh, eh, el órgano que organiza eh, eh, la fiesta, pues eh, emite una una certificación de qué fue lo que pasó. Un comunicado, porque es algo que claro. amerita aclaración. La, claro, la alcaldía tiene que, que, que sacar la cara y los organizadores que pertenecen a la alcaldía.